No, no, no, no. Cuando tú digas. Ale, ama, no, ¿Eso es que sí? Sí. Now, just now. El cante alto. Cantar ríe En vez de el cante jollo, cantar quejándose, el cante alto, cantar riéndose. En ese sentido hay una canción que dice así: Hay ah, canciones que te hacen llorar. Otras, otras canciones, canciones te, pueden te pueden hacer reír. Y luego está esta, esta canción que además, además de cantarla, cantarla la puedes reír. reír. <ríe> <ríe> <ríe> <risa> Entonar la risa, este es el ejercicio.